Hola, hola a todos. Mi seña es esta. Mi nombre es Yolanda. Yo vivo en Acacias Meta. Quiero decirles a todos que Fenascol es muy importante para mí porque me ha permitido el desarrollo profesional y personal en las diferentes actividades, relacionarme con amigos sordos y apoyarlos, aprender en estos cursos. Primero yo hice un examen de nivelación y a partir de allí empecé a tomar el curso 3 y 4 básicos de lengua de señas. El objetivo es continuar con los cursos intermedios. Estoy aprendiendo muchísimo y los invito a todos ustedes para que también aprendan con Fenascol. Es de excelente calidad. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Mayor información e inscripciones: capacitación arroba fenascol.org.co o 315-305-6924. Horario de atención, lunes a viernes de 8 y 30 a 5 pm. Numeral Yo Aprendo con Fenascol.